Esto es Boxear. Boxear. ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos. Esto es Boxear. Ya es diciembre y hoy vamos a hablar de las peleas que vienen para este fin de año. Hoy en la noche, si usted no es fan del Canelo, tiene que ver a Billy Joe Sanders de los más fuertes en la lista de oponentes que se ha generado alrededor de la figura del Canelo creo que es una pelea que no debemos perdernos sobre todo para ver qué es lo que trae de boxeo Sanders y si es que con eso puede ser un contendiente real del Canelo o alguien se encargó de meterlo en la lista generar un nombre y luego ponerlo a pelear con el Canelo no es que la carrera del Canelo sea planeada pero por si acaso, vamos viendo cómo pelean sus posibles rivales. Esta noche, entonces, no se pueden perder a Billy Joe Sanders contra Martin Murray. El 5 de diciembre tendremos una pelea entre británicos en las 175 libras, casi llegando a los 80 kilos. Esta es la categoría de los semipesados. Anthony Yard con una marca de 21 peleas, 19 ganadas por la vía del knockout, una sola derrota contra el campeón del Reino Unido Lyndon Arthur, que está invicto en 17 peleas, 12 de ellas ganadas por nocaut. Esta pelea será en Gran Bretaña. El campeón local se va a enfrentar a un Anthony Yard, que ayer justamente declaró que está enfocado en ganar la pelea por nocaut. Recordemos que en 2019 tuvo una gran oportunidad. Estuvo a punto de ganarle a Sergey Kovalev en una pelea donde se estaba viendo bien competitivo. Antes de quedarse sin aire en el round número 11, Kovalev con un fuerte jab lo terminó noqueando. Pero ahora regresa, bueno ya tuvo dos peleas antes, pero regresa contra un rival invicto, un rival complicado como lo es Lyndon Arthur. Y promete. En verdad, promete ser una buena pelea. El mismo día, pero en Arlington, Texas, en el AT&T Stadium. Una pelea que promete ser de las mejores del año. Se han calentado muchísimo en los últimos días. Errol Spence versus Danny García. Una muy buena pelea. Obviamente, el favorito es Spence pero está esa incógnita de ver cómo regresa tras el fuerte accidente de auto que tuvo hace unos meses en octubre de 2019. Incluso tuvo una fractura de mandíbula y eso es lo que está aprovechando el equipo de Dani García para decir que Spence no está al 100% y equilibrar la pelea fuera del ring. Spence por su parte le contestó que incluso estando al 70% podía ganarle a este Danny García inflado por los medios. Es la primera vez que va a pelear Spence tras su accidente. Vamos a ver si aguanta la pegada. Y todos queremos ver cuál es la versión que quedó de uno de los mejores libra por libra del momento. Para el 12 de diciembre hay muchas peleas. Anthony Joshua defenderá sus títulos del peso pesado de la FIB la AMB y la OMB contra el búlgaro Kubrat Pulev. Lo interesante de esta pelea es que de ganar Joshua, su siguiente pelea sería contra el campeón de los pesos pesados del CMB, Tyson Fury, una pelea que promete ser de las mejores si no es que la mejor del 2021 y que eso sí, puede ser la mejor o la peor, pero va a recaudar millones y millones de dólares. Hay dos temas que suenan mucho alrededor de esta pelea. Por un lado, Deontay Wilder, que le está exigiendo la revancha a Fury. Y por otro lado, el ucraniano Oleksandr Usyk, que es el retador mandatorio para disputar el título de la OMB. Le manda mensaje a Joshua de que si no quiere pelear con él para inicios del 2021, le entregue su cinturón. Es una cosa muy antideportiva, Digamos, no defender el título por lo que boxeas, pero pues el negocio que va a significar una pelea contra Tyson Fury parece que lo vale. La verdad es que también como boxeador buscas una buena bolsa, buscas una muy buena oportunidad y la pelea contra Fury es lo que más importa en este momento. Mientras tanto, el día 12 tendrá esta defensa Anthony Joshua favorito sobre Kubrat Pulev Shakur Stevenson, el peleador de 23 años de top rank, con un récord de 14 ganadas, 0 perdidas y 0 empates. De la sangre nueva y prometedora en el box, de los que más hablan fuera del ring que adentro, peleará el 12 en Las Vegas en las 130 libras contra un medio desconocido Toca Can Cleary, con un récord de 28 ganadas, 19 por knockout, 2 derrotas. De ganar Stevenson empezará la campaña para quererlo enfrentar mediáticamente contra Lomachenko o podría ser el de Golden Boy Jojo Díaz. Puede pasar eso o a ver si no decide seguir teniendo peleas moleras y seguir esa escuela de Floyd Mayweather de hacerse muy buena mercadotecnia pero sin ser Floyd Mayweather. En la misma función, el boricua sensación Edgar Berlanga Jr. va contra Ulises Sierra desde el MGM Grand de Las Vegas. Es la sensación a sus 23 años ya que ha noqueado a todos sus oponentes en el primer round. Tiene una marca hoy de 15 peleas ganadas, 0 perdidas en los supermedianos. Y pues los ojos de toda la isla están apuntados a este boxeador que sin duda si no cae va a ser una de las figuras consolidadas para el 2021. También en esa cartelera el que era uno de los mejores prospectos puertorriqueños, el Diamante Verdejo, regresa en las 135 libras. No le quitemos el ojo porque es un boxeador muy técnico con muy buena pegada. Tuvo unos tropiezos y malas decisiones en su carrera que lo llevaron a perder el invicto contra el mexicano Antonio Lozada Jr. Pero está de regreso de la mano del cubano Ismael Salas y ha declarado que quiere pelear contra lo que venga. Teófimo López con Gervonta Davis, Ryan García y la verdad es que estos nombres que les acabo de decir ven con mucha precaución, sobre todo Ryan García que pues no ha peleado con nadie ven con mucha precaución a Verdejo porque como les digo es un muy buen peleador tiene muy buen timing, muy buena pegada y muy muy buen boxeo va a pelear en Las Vegas contra Masayoshi Nakatani que también no será fácil para el boricua Ahorita está en un punto en su carrera que tiene que pelear con todos, con el que le pongan. Y ahora contra Nakatani, pues vamos a ver una pelea muy competitiva donde los dos tienen hambre de ganar. El 18 por la plataforma DAZN. Si no la tienen, híjole, si no la tienen se están perdiendo de muy buenas cosas. Es como tener Netflix, más o menos, pero de los deportes. El 18 peleará Triple G contra Camille Ceremeta. Esto será en Chicago. Una pelea interesante, sobre todo para el récord que tiene Golovkin. De 20 defensas del título mundial. Va por la 21. Y pues los aficionados quieren saber si todavía Golovkin tiene para una tercera contra el Canelo. Y la pelea que para muchos puede ser la pelea del año. Entre Canelo Álvarez y Callum Smith. 19 de diciembre. Una pelea sin cláusulas, así es como la está promoviendo la gente del Canelo, los de ESPN y TV Azteca. En esa misma función va a pelear el campeón mosca del CMB Julio César Rey Martínez contra un duro, un difícil Francisco Chihuahua Rodríguez. También pelea el zurdo Ramírez. Vamos a ver cómo va a manejar su carrera a partir del año que viene porque la verdad es que ya es un caos la manera en que lo está haciendo. Entonces vamos a ver si se perfila para competir por títulos mundiales o se vuelve un comodín buscando buenas bolsas, pero siendo poco competitivo. Mis redes sociales, boxearmx. En YouTube pueden ver mis tutoriales, en Facebook, Twitter y Spotify, noticias y mucho más. También tengo Instagram, échenle un ojo. Eh... Una cosa más que en verdad es propositiva en este canal. Se va a hablar bien del canelo cuando se tenga que hablar bien porque se lo merece. Pero se van a decir las cosas como son cuando se tenga que hacer. Un saludo al canelo, éxito en su pelea y nada más. Gracias, nos vemos la próxima.